¡Hola ¿sí todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Nada, ¿no? Igualmente luego vamos a revisar a ver si no nos saltamos nada Es un juego que la verdad... Tenía ganas, tenía ganas de traeroslo al canal y de probarlo Y la verdad es que es bastante bueno, ¿eh? Bastante, bastante bueno y a mí me mola bastante Y si a mí me mola, yo creo que a vosotros también ¡Uy! La mosca esa, el moscardón, bueno, bueno, bueno, bueno Como estás viendo nos vamos encontrando cofres pues en cada cofre nos podemos encontrar o algo bueno o algo malo qué me acabo de poner ahora mismo llevo como, como unos cuernos o algo no sé qué llevo aquí nada porque esa es la tienda vale pues ya podemos volver a, a la parte de arriba que ojo uy uh, uh, uh. a ver aquí puede pasar muchas cosas una de ellas era eso. Y dirás, ¿para qué me sirven las monedas? Las monedas son como coins. Vamos a llamarlo así. Como monedas para poder comprar cositas en el videojuego. Vale, aquí tenemos una vida. ¿Por si acaso nos quedamos sin corazones? Está bastante... Uh, casi me toca. Pero, por favor. A veces también, por cierto, nos puede tocar algo. Que hace que los disparos... vale Que los disparos son gotas. Lágrimas. Eh, nos puede tocar algo interesante vale me ha tocado un corazón full a ver espérate ponemos una bomba perfecto oh oh oh las arañas estas oh, me, me he dejado esta me, ah que vienen a por mí pierdo un corazón pero bueno Espero que me merezca la pena abrir este cofre porque no sé vale pues ya no tengo bombas perfecto eh, espérate dime que por favor a ver si por aquí tengo la oportunidad de pillar una esto que que bueno pues nada tengo un acompañante que viene todo el rato conmigo increíble espectacular estás dejando rastros por todos lados para nada se nota que ha pasado alguien por aquí ¿eh? a ver bueno el gusano este espérate. ah que ahora tiro doble no o no no sé, no sé qué ha pasado Me voy a llevar el chupete Por si acaso lo voy a necesitar Pilla, pilla Corazones, hombre, por favor, te lo pido No quiere corazones bueno, pues no. no te caigas Quería ver lo que había en la caca Parece ser que las... ¿Cómo se llaman? Las hogueras azules Son muy difíciles de... Deshacernos de ellas Vale Pero Cuidado No nos pillen Perfecto. A veces cuando consigues lo, eh, derrotar a los bots... A los bots no, perdón. A los boss. Que no me sale la palabra. Eh, ¿Puede salirte algo bueno también o algo malo? Como recompensa, ver. No sé por qué llevo un chupet. No me lo preguntes. No tengo ni idea. ¡Hombre, me ha monedas! Perfecto. Perfecto. Vale. Monedas. Bueno, tengo 29. 30. Bueno, bueno, bueno, bueno. Abre aquí. No se puede. No se puede entrar por ahí. Vale. Bueno, ¿esto qué es? El moco negro. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Venga, va. La ponemos. La ponemos. Llave. Bueno, bueno, gracias, gracias. Más salvado, más salvado, más salvado. Sí. Vale. Ahora se va a desbloquear la puerta de la tienda, que es esta. Vale. Y esto es Como donativos Que te puede tocar algo bueno O algo malo Esto no, ¿Qué, es? ¿Qué personaje es este? Big no sé qué protector No tengo ni idea de lo que es esto ¿eh? No me preguntéis porque... A ver si por aquí hay una puerta. Nada. No hay ninguna puerta. Vamos. Estos. Cuidado con estos. Vale, vale, vale. vale cuidado, cuidado, cuidado. Ya sé que no estáis escuchando el sonido del juego. Lo sé. No lo he puesto en el OBS para que lo podáis escuchar. Así que a ver si en el próximo vídeo. Que grabe de esto. Puedo conseguir que lo podáis escuchar. ¿Vale? A ver. De momento aquí no me interesa nada. Bueno, sí me interesaría el corazón. Pero... De momento, sobrevivo. Vale. Bueno, la de arañas que hay aquí. Por aquí. Si no consigo nada de... Perfecto, me he gastado la moneda. Y no quería gastármela. Vale, tengo cinco. ¿Me pillo las bombas? Vale. No me digas que me he gastado 5 en una bomba. Espectacular. Bueno, la caca. La caca silbante. Ahí está. A ver si podemos luchar contra la caca. ¡Ay, Dios mío! A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¿Vale? Vale. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. ¿Para qué me sirve esto? Ya no no, no, no tengo ni idea. Lo que sí que me rentaría sería ver lo que lo que hay en las hogueras. Que a veces no hay nada, pero. A veces merece la pena. Basta para que... ¿Esto qué hace? Absolutamente nada. Increíble. Bo bonito. Eh, eh. Esa caca es misteriosa. Vamos a inspeccionarla. Vamos a inspeccionar esa caca. Inspeccionemos esa caca. No hay nada. Increíble. Bueno, bueno, bueno, bueno. Que me persiguen las moscas. A ver, a por las niñas estas. Ahí está Uf. Espectacular, ¿eh? Ha sido épico, ¿eh? No te lo esperabas Al filo. Reconoce que no sabías No te esperabas eso No te esperabas eso Vale, este tío Te tira bombas ¿Vale? Hay que tener mucho, mucho cuidado Se la he tirado a él ¿Vale? Uf. No sé cómo pasar hasta aquí. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, ¿vale? Antes de, de jugármela. Para saber si me merece la pena la llave o no. Primero, déjame que. Vale. Aquí tengo una llave. ¿Vale? Espérate. Espérate. Espérate. Que me acorralan. ¡Ay, Dios mío! Vale. Vale, ¿Qué es lo que hacía. No me digas, esto hace que sea más lento los disparos. No, aquí nada. Por aquí está esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que vamos a ir ya a por esto. La monedita. Porque las pastillitas esas no me merecen mucho la pena. Porque si sobrevivimos, por lo menos tener. Tener dos llaves, ¿sabes? ¿Vale? Uf, uf, está complicado, ¿eh? Seguramente estarás pensando esto está chupado. Pues hazlo tú, verás tú. Ah, uf, uf, no me lo creo. Eh, nada, esto es una troleada. Aquí no hay nada. Mm. Aquí hay muchas cacas y muchas moscas. Normal, si huele mal, ¿qué quieres que haya? ¿Qué quieres que haya flores? Ok, ¿quieres que haya flores? A ver, uno, no, esa bomba es troll a la troll la skin de Gucci sabes yo una skin de Gucci espectacular esto es increíble las físicas de los videojuegos son maravillosas vale aquí hay una llave vamos a intentar pillarlas sin quemarnos porque el fuego quema chicos recordad oh, gracias me ha salvado la vida oh oh oh oh oh oh oh oh oh el señor este espérate no no no espérate Espérate, espérate. Vale, perfecto. Vale, por lo menos me he librado de... De esos. Vamos a librarnos de los culos estos que hay aquí. Que expulsan zanahorias doradas. ¡Ah! Por fin. Gracias. Vamos a intentar hacer esta última partida. Vale. Y dejamos el capítulo de hoy. Pues acaso, ¿sabes? No vaya a ser que se esconda aquí algo súper importante. Pero no. Parece ser que no. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado con los homúnculos estos. Nos tenemos un corazón entero en caso que lo necesitemos. Porque tenemos aquí medio corazón. Y luego en otra sala tenemos otro medio. Así que... Perfecto. Vale, de uno, de uno me he librado. ¡Buah! Estos son muy difíciles de. Estos son muy difíciles de deshacernos, ¿eh? Porque. Porque ya lo ves. Desaparecen y no sabes dónde están, ¿eh? ¡Oh! Esto hace que se hagan más pequeños. Me gusta el poder este. Este poder me gusta. Enseguida me, de... me deshago de los enemigos. Así que genial, ¿eh? Genial, genial. Vale, esto es... Vale, la tienda. También. Uf, uf, que me están acorralando las moscas. Ahí está. Creo que por aquí había uno... Con un corazón o algo así, ¿no? No hay medio corazón que valga. Vale. A ver. Uf, este es muy difícil, ¿eh? Este es muy difícil. Este es muy difícil. Uf, uf. medio corazón, eh, medio corazón. Esta... Y bueno, esto es cierto. espero que te haya gustado. Si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios qué te ha parecido este primer episodio de este videojuego. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao.